La Universidad Pedagógica Nacional te da la bienvenida al sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias PQRSFD, que tiene como principio el artículo constitucional 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener respuesta oportuna de fondo. Los estudiantes, docentes, egresados, Funcionarios y la ciudadanía en general pueden hacer sus peticiones en relación con los servicios prestados por las diferentes dependencias académicas y administrativas de la universidad, mediante comunicación escrita entregada en la ventanilla de correspondencia en la entrada de la calle 72, número 1186, a través del correo electrónico quejas y reclamos arroba .edu llamando a la línea gratuita 018 913 412 por atención telefónica en el 594-1894 extensión 113 y 116. Puede recibir atención personal en la oficina de la Secretaría General en las instalaciones de la calle 72, edificio P, piso 2, utilizando los buzones ubicados en las diferentes sedes de la universidad o a través del formulario que se encuentra en la página web institucional. Si al presentar tu solicitud no estás seguro de su clasificación, puedes consultar las definiciones en nuestra página web y seleccionar la más adecuada. Al diligenciar la información es importante que indiques nombres y apellidos completos o razón social, tipo de documento y número del mismo, correo electrónico, dirección de recibo de correspondencia, número telefónico y el objeto de la solicitud. También puedes presentar tu solicitud de forma anónima siempre que nos dejes un correo electrónico o dirección de correspondencia a donde podamos remitir la respuesta. Recuerda que si quieres incluir anexos que soporten tu petición, puedes adjuntarlos usando el botón correspondiente en un solo archivo sin sobrepasar 20 MB. Debes saber que tus datos serán tratados con mucho respeto. Serán utilizados solo para darte respuesta y de acuerdo a lo establecido en la resolución 0.767 de 2018. Manual de Política Interna y Procedimientos para el Tratamiento y Protección de Datos Personales. Es importante que la información enviada sea comprensible, legible, sin usar palabras o eses y sin falta de información. De lo contrario, la solicitud será devuelta y se debe corregir o aclarar dentro de los 10 días hábiles siguientes a su radicación, so pena de ser archivada. Las peticiones irrespetuosas se rechazarán en cumplimiento del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011. Una vez radicada la petición, recibirás en tu correo electrónico un número de radicado y un código, que al usarlos en el link de consulta que se encuentra en el formulario de nuestra página web, podrás hacer seguimiento al proceso, conocer la dependencia a cargo o la respuesta a tu petición, que deberá conocerse dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Si has solicitado copia de documentos, deberás recibirlos al término de 10 días hábiles. Y si has realizado una consulta a las autoridades en relación con materias a su cargo, éstas se resolverán dentro de los 30 días hábiles siguientes a su recepción. Como seguimiento a nuestro sistema de gestión de calidad, al siguiente día o máximo al quinto día hábil luego de que el peticionario reciba respuesta, te estaremos enviando una encuesta para que califiques el sistema de PQRSFD y nos hagas sugerencias, las cuales nos ayudarán a brindarte un mejor servicio.